De, eh, selección de algunas experiencias que se están realizando hoy en día en, en Granada, que espero que os interesen, porque el, han sido eh, experiencias que tienen una posición crítica y muy actual ¿no? en relación a, a la problemática eh, cotidiana que se están viviendo en los barrios y de fondo pues tienen este este conflicto o este desequilibrio que está empezando un poco a, a observarse eh, en relación a la presencia de este turismo eh, creciente ¿no? que, que tiene sobre todo eh, especialmente ciudades con un enorme atractivo como puede ser la mesa. Eh, vamos, eh, íbamos a tener a Manuel Sánchez López pero no ha podido... Eh, participar a última hora y nos no acompaña aquí Javier Fernández, arquitecto, profesor de, de esta escuela de Granada, arquitecto y, y también miembro de la junta directiva del, del barrio de Albaicín, que nos va a contar un poco la experiencia eh, que se está eh, desarrollando allí, a través de, de una, un trabajo eh, que tiene de fondo una cosa que se llama el estatuto del residente, ¿vale? eh, nos acompaña también Silvia Tometti, que es coordinadora de Granada Coge y nos va a resumir eh, algunas de las últimas experiencias que, que han, han realizado en, en los barrios de Granada. Y, y también tenemos a, a María, José, ¿no? María José Cifuente y Díaz, que, que son arquitectas de, de esta escuela y miembros de un colectivo que se llama InSOS. Eh, que han trabajado también eh, propuestas de barrio y que nos van a, a, a contar cómo ha sido. Y por último, eh, yo, David Cabrera, también soy arquitecto y profesor de, de esta escuela, de urbanismo, y os voy a presentar alguna experiencia de un colectivo del cual de, de, de, de, de, de también eh, soy socio, una asociación que se llama de granada que tiene alguna, alguna experiencia a nivel más general que, que os contaré más detalles entonces, eh, la mesa redonda la, la hemos pensado estructural en unas pequeñas presentaciones de los invitados a la mesa y luego una serie de preguntas generales de cara un poco propuestas de futuro en relación a las problemáticas que se, que se planteen. Y luego la, la última parte de la mesa, los último 15-20 minutos, nos gustaría pues, que se abriese un poco un turno de palabra en los asistente y que pudiera un poco eh, plantear preguntas, sugerencias o como este medio, ¿vale? Entonces, si, Sin más dilación, paso la palabra, si queréis, al colectivo de Iso, a María José y, y a Ivy, y que nos van a contar su, su experiencia con, con su colectivo. Eh... ¿no? Sí. Eh, bueno, hola a todos, gracias en primer lugar por invitarnos a esta mesa redonda, la cual nos parece muy interesante No solo para hacernos conocer, sino también para compartir nuestras inquietudes Nosotros somos un colectivo creado en 2012 en la Escuela Técnica de, de Arquitectura de Granada Y en ese momento casi todos éramos estudiantes teníamos muchas más inquietudes que podíamos reconocer en el programa docente Y a partir de una jornada que hicimos en marzo de ese mismo año, que se llamaron Insostenible eh, se creó el colectivo, para seguir crear, creando actividades y de ahí su nombre SOS, como si traducimos, ¿no? es como un peligro, ¿no? buscar problemáticas de la ciudad y en general de, también puede ser de la universidad. Eh, hemos realizado muchísimos proyectos, eh, hemos incluso trabajado con administraciones locales para um, la realización de proyectos de participación ciudadana, pero en concreto el proyecto que vamos a hablar hoy es... Es Interacción a Ralejo, ¿vale? Este es un proyecto que nació en 2015. Y que, por favor, te aprecio yo, mi aquí. Bueno, pues, Hola, buenos días. El contexto surge con el traslado de la Sede de Arquitectura, que antiguamente se encontraba en el barrio de La Chana, en la periferia y nos trasladamos ¿no? al corazón de Ralejo, un barrio histórico, un barrio de escala pequeña y con gran movimiento cultural. Y creemos que todas estas características favorecen en nuestro proyecto. En Además, hay una serie de circunstancias, como por ejemplo la crisis económica, que eh, da lugar al fin del modelo de arquitecto estrella que todos conocemos o al fin del modelo urbano desarrollista. Nosotros esta crisis no la vemos como algo negativo, sino la vemos como algo positivo porque aumenta el campo de actuación del arquitecto. También, como todos conocemos, en la ciudad de Granada el, los estudiantes tienen es un porcentaje enorme el cual creemos que no se aprovecha lo suficiente. Muchas veces el estudiante se es, es lo que es y no. Queremos aumentar esa relación. Eh, también encontramos el cambio sociopolítico, que el descontento de la población hace que la gente se pregunte más, la gente participe más. Y por último, como todos sabemos, la tecnología de la comunicación actualmente es un medio importantísimo para la difusión, para conocer otras alternativas, para conocer gente con tu misma opinión, etc. Eh, conceptos básicos de nuestro proyecto queremos intercambiar, queremos analizar queremos debatir, queremos demandar eh, queremos que el Ralejo se convierta en un laboratorio urbano para crear una autorregeneración colectiva del barrio, es un eh, bueno, el, barrio el proyecto de interacción al Ralejo como hemos comentado como laboratorio urbano creemos que es muy importante la participación de tres grandes grupos la universidad, estudiantes, gente profesores, gente que trabaja aquí en la escuela así como el propio barrio, lógicamente, vecinos, comerciantes, estudiantes, etc. y el propio, ayuntamiento. Uy, el propio ayuntamiento o instituciones varias. Este proyecto no es un proyecto corto es un proyecto a largo plazo con diferentes fases. Eh, como podéis observar, tenemos la fase de presentación, eh, otra fase más de reflexionar, proponer y revisar. Ahora mi compañera... María José os va a contar las diferentes actividades que hemos realizado hasta ahora, sobre todo se ha enmarcado en la fase de presentación y el de reconocimiento de eh, los diferentes grupos. Pues bien, en esta línea de tiempo que ya, que ya comenzamos en 2015, empezamos con el contacto con los estudiantes y cómo podían, cuál era su visión del barrio de Raleja al que nos dirigíamos. ¿no? Eh, era totalmente una novedad y, sobre todo, esas impresiones de, de aquellos actores que ya teníamos dentro de nuestro, de nuestro equipo ¿no? son los primeros con los que contamos a partir de ahí creamos un evento grande ya cuando estábamos instalados en este barrio en el que intentamos que la población del barrio entrara dentro de la escuela y a su vez eh, los estudiantes conocieran más eh, el vecindario los comercios que había y una serie de instituciones que podían también mejorar lo que era la relación entre ambas partes así pues creamos eh, un evento que se llamaba Rutas de Barrio en, en noviembre en el que hubo debates, hubo muchísima actividad dentro de la escuela en la que muchas instituciones vinieron aquí dentro, había muchísima diversidad, lo que es muy importante, generar actividad en un barrio para que esa, esa propia actividad promueva la, digamos, el, el que la, la gente viva en el barrio. ¿no? Eh, también había eh, exposiciones de, de trabajo relacionado y reutilización de materiales que conseguimos desde diferentes administraciones. Esta era la segunda parte, ¿no? cómo salíamos fuera del barrio a conocer tanto edificios públicos o comercios con promociones y descuentos. Era un, un continuo ir y venir de gente, ¿no? exterior e interior. A partir de ahí, lo más interesante que nos surgió como consecuencia de que nos, fueran, nos fuéramos conociendo en el barrio fue el contacto con diferentes agrupaciones de vecinos que ya tenían muchas inquietudes. Y en, en concreto fue todo todos somos Granada en noviembre del año pasado, ¿no? van pasando el tiempo y van consiguiendo como pequeñas metas... Eh, ...que hacen esos pasos que van en, en consecución del de laboratorio urbano... ¿no? Eh, ...también con la ayuda de, de, la, de la escuela... ¿no? Entonces, ...por un lado con profesores de urbanismo y con dirección... ...nos pusimos de acuerdo para empezar a crear un espacio de debate... Un, ...una comisión de técnicos que en colaboración con el, los vecinos... ...pudiéramos contactar con el ayuntamiento... ...y seguir con esta promoción de actividades... ...no solo de Ruta de Barrio 2 sino de que incluso llegáramos más lejos y pudiéramos hacer vive tu calle. En este, en esta serie de actividades y de, de solicitudes, pues hay una sub más y menos, ¿no? Los contactos no son siempre fáciles. Y pudimos realizar Ruta de barrio 2 en, en, mayo, mayo en mayo, de. En mayo de, oh perdón, me he saltado esto también. Muchas de cosas. Eh, claro, nos faltaba ya tener los vecinos de nuevo y volvíamos a ponernos en contacto con los estudiantes, No, ya somos arquitectos y necesitábamos ¿no? reunir a otro, otro grupo de personas que, que quisieran desde la universidad eh, realizar nuestro proyecto. Y para eso eh, llevamos a cabo un, un curso dentro de la escuela en el que pusimos el trabajo participativo en el, de, en el contexto urbano, a escala de barrio, dentro de esta escuela, es decir, ampliar también el programa docente dentro de la participación ciudadana. Eh, la finalidad y la práctica final fue realizar Ruta del Barrio 2, de Barrio 2, eh, con muchísima actividad, tanto fuera como de dentro, y lo que seguimos es, es desarrollando esa línea, ese contacto continuo con el vecino y, con, y dando paso a paso para que podamos conseguir que ese objetivo que esas necesidad del barrio se se se puedan se puedan responder en colaboración con, con todos los lo agentes implicados. Pues seguimos con Silvia Miliki, de coordinadora de Acoge, que nos va a contar su Buenas tardes ya. Eh, yo algunos de vosotros ya me visteis el, el martes porque hice una micro presentación de lo que veníamos haciendo en los barrios, entonces. Bueno pues eh, evidentemente no me voy a repetir y no voy a, a contar lo mismo que conté ese día, sino bueno enfocar un poquito realmente eh, de qué manera enfocamos nosotros en nuestro trabajo en barrio, por qué una asociación como Granada coge. Bueno, antes que nada, perdón, muchas gracias por la invitación, y creo que es importante que tengamos estos espacios de debate eh, desde el ámbito académico y con agentes sociales, con vecinos, vecinas y que entre todos vayamos construyendo también el modelo de ciudad y el modelo de barrio que queremos ¿no? Pero bueno, antes de todo, muchas gracias eh, bueno, comentaros eh, que Granada Coge se de decide hace unos años entrar en lo que es el trabajo en los barrios con el conjunto de la ciudadanía porque bueno, es una, es una entidad que, que trabaja ...fundamentalmente con, con población inmigrante... brindando también las herramientas necesarias... ...para que la gente se pueda mover de forma autónoma... ...haciendo incidencia en el ámbito de extranjería... ...pero también, un poco con la llegada de la crisis económica... ...empezamos a ver la necesidad de trabajar con el conjunto de la ciudadanía... ...con el gran objetivo de fomentar una mayor cohesión social... ...y de buscar también estrategias ciudadanas... ...que pudiesen ayudar a hacer frente a la situación tan difícil... ...que estaba quejando a todo el mundo, tanto a personas autóctonas como a personas inmigrantes. ¿no? Entonces, eh, empezamos a trabajar eh, en el barrio del Zaidín, más adelante en el barrio de Cacería de Montijo, y elegimos estos dos barrios, bueno, en el caso del Zaidín, porque era el barrio donde teníamos más personas eh, usuarias de granada Coge y creíamos que era importante complementar también esa atención individual que tenemos con un trabajo en el ámbito comunitario en el barrio de Casería de Montijo porque muchos de los chavales con los que venimos trabajando los menores o bien vivían en el barrio de, de Casería de Montijo o bien hacen vida en el barrio de Casería de Montijo que es a veces un poco una válvula de oxígeno para muchos de los chavales que, que viven en el distrito norte ¿no? entonces nuestro, nuestro trabajo fue mmm, Realmente un trabajo que, que hemos ido construyendo sobre la marcha. ¿no? no teníamos una agenda previa, no teníamos un modelo sobre el cual trabajar, sino que fuimos trabajando mucho con vecinos y vecinas. En el caso del Zaidín llevan muchísimos años luchando. ¿no? Nos contaban cómo en el Zaidín todo lo que se ha conseguido, el centro cívico, el centro de salud, eh, la biblioteca, eh, todo se ha conseguido gracias a luchas vecinales. ¿no? Entonces, pues fuimos muy de la mano y con mucha humildad trabajando con, con, con estas personas pero sí con la idea de fomentar una, una mayor cohesión social ¿no? Eh, no, nos íbamos planteando la necesidad de destacar sobre todo lo que nos une no tanto aquello que nos diferencia ¿no? ver como todos en, en estos barrios provienen de algún lugar desde fuera y como entre todos podemos construir ciudadanía no, no, no tener el enfoque de integración Unilateral, sino de construcción conjunta de aquella sociedad que es la que queremos construir entre todos. ¿no? Nuestra idea no es llevar nada a los barrios, sino sobre todo facilitar las, las redes que ya existen, eh, facilitar sinergias que, que, que pueden no existir. Por ejemplo, las asociaciones de inmigrantes estaban muy desvinculadas de otras asociaciones, o hay asociaciones que están muy flojitas, ¿no?, que, que, que llevaban mucho tiempo luchando y que se van, van debilitando. Entonces, bueno, pues facilitar también herramientas para que se puedan hacer cosas juntas y sobre todo mostrar lo que ya se está haciendo en los barrios y centrarnos sobre todo en los vecinos, en las vecinas, ¿no? Entonces, iniciamos mucho trabajo de fomentar o, o fortalecer las, inicia eh, las iniciativas ciudadanas de ayuda mutua como los bancos de tiempo, los mercadillos de intercambio, eh, eh, los huertos urbanos, diferentes estrategias donde la gente pues quería hacer frente a la crisis, ya fuera inmigrante, ya fuera autóctono, y en el caso de la población inmigrante además tienen un bagaje y unas estrategias muy sólidas que creo yo que se están aprovechando suficientemente, ¿no? de las cuales podríamos aprender muchísimo. ...al tratarse de dos barrios tan distintos... ...teníamos que hacer estrategias muy diferentes ¿no? ...el barrio de Montijo, no sé si lo conocéis... ...es un barrio muy pequeño... ...donde los vecinos y vecinas se conocen bastante bien... ...entonces, pues todo lo que íbamos haciendo... ...las actividades... ...ponían muy en el centro a los vecinos... ...haciendo cosas con pequeños vídeos, con fotos... Donde, ...donde se pudiesen ver reconocidos... ...y todo en una construcción muy conjunta con ellos... En, en el Jairín, pues tuvimos que buscar estrategias para llegar a un barrio tan distinto, un barrio con cuatro asociaciones de vecinos distintas, con dos asociaciones de comerciantes, etc. Entonces, bueno, pues entre de las cuestiones que hacíamos mmm, ha sido un programa de radio comunitaria o todo un trabajo de fomento del pequeño comercio. pensando que el pequeño comercio es un lugar de encuentro es un lugar donde los vecinos y vecinas de todas las orígenes eh, bueno, se ven beneficiados con el fomento del comercio local ¿no? entonces bueno, se hace una revista, se quiere llegar al conjunto de la ciudadanía pero la idea es visibilizar también en positivo, la diversidad en el barrio pero también en ambos casos revalorizar la imagen del barrio ¿no? sobre todo en la zona norte de, de Granada hay mucha idea de que para salir adelante hay que salir del barrio, hay que salir de ese contexto, ¿no? Entonces, intentar, bueno, mostrar en positivo todo lo que se hace en el barrio y el barrio en sí mismo, ¿no? Apelando, pues, sobre todo a, a que los vecinos y vecinas se den cuenta de que hay capacidad de hacer muchas cosas. Por eso, nuestra no sé, idea nunca ha sido emplear muchos recursos económicos, financieros, eh, humanos, en, en meter cosas en el barrio, sino simplemente servir de tratamiento, de facilitadores, ...para que con aquello que ya existe en el barrio... ...se pueda buscar estrategias para salir adelante. Eh, una cosita más que no sé el tiempo que tengo. ¿no? Eh, si intentamos trabajar por una parte con la ciudadanía... ...con las asociaciones y con los comercios... Pero también nuestra reflexión iba un poquito porque no queremos una ciudadanía que se autogestione y que busque las estrategias en solitario. Los grandes responsables del de bienestar del conjunto de la población son las administraciones públicas. Entonces, bueno, nuestro trabajo también va por la incidencia, tanto del de uso de, de los recursos comunitarios, de los espacios comunitarios, etcétera Pero también de búsqueda de políticas que... Eh, fomenten el, el, la, ¿no? bueno, la mejora en algunos barrios que, que puedan estar más, más olvidados. ¿no? Para ello, por ejemplo, tuvimos todo un trabajo, un proceso con diferentes agentes sociales, eh, con la academia, con la Asociación de, de Trabajadores Sociales, para buscar eh, diferentes propuestas en el ámbito de empleo, de educación, de vivienda eh, y de salud. Y ver qué impacto había tenido la crisis en los barrios en todas estas áreas y buscar buenas prácticas y propuestas políticas para facilitarse las terminadas de administraciones públicas. Entonces, bueno, pues esas dos paras, sobre todo, de fomento de la, una ciudadanía participativa, pero al mismo tiempo incidencia y, bueno, llamar a la responsabilidad de las administraciones públicas. Muchas sí. gracias. Y por último paso la palabra a Javier Fernández, de miembro de la Junta Directiva de, del barrio de la Vega. Bueno, muchas gracias David por visitarnos esta, a esta desarrolla, ¿no? donde nosotros queríamos poner un proyecto que tenemos desde la asociación del de ciencia de eh, que venimos reflexionando, venimos madurando y es lo que le llamamos de forma genérica Estatuto del Residente de Barrios Turísticos. Mm, la Albaicín vive una situación nueva, de hace unos años, ¿no? donde, la, donde el impacto o la presión del turismo ¿no? es mayor ¿no? y donde pues, algo está cambiando. ¿no? Claro, como partimos de que la ciudad es el mayor parte del patrimonio que tiene la ciudad es patrimonio <coughs> humano, pensamos que, que habría que plantear cuáles son efectivamente derechos y deberes de esos residentes respecto a, no y mucho menos luchar contra el turismo, que no es el fin, sino cómo cómo asegurar, cómo sostener la vida dentro de, del barrio, cómo pervivir ciertas estructuras vecinales, ¿no? o incluso con las incorporaciones que debería ser, ¿no? pero siempre en base a residentes, a gente que va, que va a vivir durante tiempo o va a anclar su vida durante un tiempo allí. Claro, no se pretende con el, con el planteamiento, es un planteamiento un poco complejo, por eso lo llevamos hace tiempo, lo hemos traído a una mesa, ¿no? incluso a un laboratorio ¿no? aquí en, en este encuentro, porque no es un tema fácil, no es un tema, tema complejo. No, no, no se pretende favoritismo ni que acto de favor a la gente de, de estos barrios, verdad, sino todo lo contrario, homologar por la parte alta, ¿verdad? por los picos altos, o la vida de un barrio como otro. Este, ¿no? Bien, eso requiere ¿verdad? Pues que los, los vecinos, los residentes tengan cierto compromiso en donde viven, ¿verdad? porque la decisión de vivir en ese barrio es suya y no es, eh, no es aleatoria que le haya tocado, ¿no? sino es decir, si es una decisión personal suya. ¿no? y aparte pues, manejar lo que son los, eh, sus obligaciones y también manejar sus derechos que no son otros que los que son los de los ciudadanos. Eh, por hablar de algunas cosas, ¿no? simplemente el hecho de la accesibilidad, ¿no? que todos los todo ciudadanos se pretenden llegar llegar eh, a su casa, ¿verdad? incluso que lleguen los equipos de emergencia a su casa, eh, en las mejores que con la mayor urgencia y las mayores condiciones, o simplemente disponer de los mismos, de los mismos equipamientos, de los mismos, o de los mismos espacios o, o superficies de espacios públicos de áreas de relación, verdad, con las que cuentan los demás lo simplemente no porque, simplemente porque son necesarios, ¿verdad? Porque son necesarios para la actividad, para la experiencia urbana de esos residentes, ¿verdad? Y porque esos residentes de Montecán. Esos u otros, ¿no? Residentes no es de toda la vida, residentes de gente que reside, ¿no? Que está allí independientemente y que bueno ser está un año, dos años, siete años toda la vida, ¿no? no con esto se pretende eh, por eso es un tema complejo ¿no? donde no, no se trata de privilegios sino se trata simplemente de igualar, de allanar la experiencia urbana en cualquiera de los sitios de la bueno, ese es nuestro intento llevamos un tiempo cociéndolo internamente lo, lo vamos sacando en ciertos foros pero es un tema que no nos produce angustia, ¿no? que lo vamos resolviendo poco a poco, porque sabemos que tiene muchas posibilidades de fracasar y no y sería lo peor, ¿no? Que por adelantarnos, por no tenerlo maduro, pues fracasar algún intento que nos parece extrapolable a todos los barrios de la ciudad, ¿verdad? Y que a cierto modo reivindican otra cosa que el derecho a de la ciudad, o ¿no? Ya claramente establecido entre los derechos de los ciudadanos. Muchas ¿no? gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Sí, se pierde a veces un poco el audio, pero no pasa nada. Vale, y por último, os quería mostrar, eh, eh, por mi parte, eh, el, como miembro socio fundador de esta asociación eh, que se llama Camina Granada, también una asociación que surge hace unos años en Granada, que pues, parecerá un poco eh, Rayo, singular, esto es una asociación teatonal. ¿Por qué una asociación teatonal en Granada? Pues esto un poco al hilo de lo que comenta Javier. Eh, ¿No se escucha? Pues al hilo de lo que comenta.. ¿En ese, en ese, esa hay ahí. ¿Sí? Okay. sí, sí. No sé si pasa, no sé si... sí. Ah, se pierde un poco. Sí. ¿El <risa> Sí. Es contigo. ¿Cómo? Estupo. Bueno, ver, subo la voz y se me escucha. Hola. <risa> sí. Bueno, Sí. Bueno, lo que decía era que al hilo de, de lo que comentaba aquí eh, Javier anteriormente sobre el, este, esta cosa del derecho a la ciudad hoy en día, eh, uno de los elementos en los cuales eh, se radica posiblemente la, la mayor. Eh, demanda de los ciudadanos precisamente es en el espacio urbano, es decir, la, esa pérdida del espacio público, por lo menos de valor tanto social como simbólico. Eh, en el caso de esta asociación que os digo de peatonal, lo que busca precisamente es volver a, a recuperar o reconquistar el espacio de la calle como un espacio de integración social, un espacio donde pueda producirse una vez más el encuentro entre vecinos, entre ciudadanos, gente que entiende la calle como un templo de la vida social, un espacio fundamental, el centro y corazón en el cual eh, se pueda andar este, este tipo de construcción eh, ciudadana. Entonces, eh, obviamente esto eh, es posible y por eso quizá he escuchado que tanto en Madrid, este Madrid escucha, eh, la movilidad, por ejemplo, suele ser uno de los temas eh, tratados inicialmente, precisamente porque es como el, un punto importante o bastante obvio ¿no? de, de cómo se usa ese espacio, que es el espacio en el cual nos no vemos habitualmente. ¿no? Y en el caso de Granada pues tenía una especial relevancia porque eh, todos sabéis que es un espacio, por lo menos la, la Granada que conocemos como Granada Centro, no la área metropolitana, es una, un espacio eh, urbano medianamente compacto que, que tenía, tiene unos valores eh, de proximidad eh, muy grandes que están todavía un poco a la espera de, de, ser, eh, de, ser, de ser puesto en valor. Entonces nosotros con esta asociación lo que pretendíamos precisamente es darle visibilidad, darle relevancia y que en cualquier eh, foro o oportunidad para ponerla en valor y, y mejorarla pues, eh, iba a ser necesario. Entonces eh, se planteaba pasar pues, un poco a la escala de, de la energía o la, las posibilidades que tenía esta asociación, como era poner en valor a través del, del uso de la, de la interacción con con otras redes, otras asociaciones en la ciudad, eh, los socios iniciales pues, eran principalmente arquitectos pues amigos de la pandilla, pero había también periodistas, de historiadores de del arte y gente que de alguna manera pues estaban estaba preocupados también pues, pues de, a veces, de la pérdida de, de usos tradicionales, de esa, esa especie un poco de desposesión de, de ese espacio eh, que de alguna manera había sido el, como la el pegamento de, de la gente, ¿no? Entonces, una de las actividades que se propusieron iniciales fue esto de, la, de los paseos de Jane, que si no lo conocéis, pues es una iniciativa que toma un poco como, como referencia a Jane Jacobs, que no, no sé si conocéis, pero era como una especie de activista urbana neoyorquina de los años 60 que curiosamente ahora tiene mucha presencia, igual que Henry Le Ferre con, con el tema este del derecho a la ciudad, ¿no?, de... Esta cosa de que eh, la gente es importante, la, la, la ciudad la hace la gente principalmente, pero la gente viviendo y compartiendo, no, no en abstracto. Entonces, debemos, eh, la gran parte de los proyectos fracasan porque no se tiene en cuenta eh, en la, esa vida cotidiana, esa riqueza, ese patrimonio social que está en las calles. Y, y claro, tenemos que construir ese espacio para que se produzca esa cohesión y facilitar esas redes. Y, entonces, esta asociación, como digo, aunque es un poco eh, tangente, pero precisamente intenta, a través de, del caminar, como una práctica eh, posiblemente la, hoy en día de la más revolucionaria, porque es casi una, una resistencia, una, una, una dificultad, ¿no? de enfrentarse a, a ciudades que no están pensadas para caminar. Eh, de hecho, algunas, como de Granada, originalmente, por lo menos el centro sí que lo estuvo, pero ha sido un poco desplazado eso, y, y hoy en día pues lo que se pretende es precisamente recuperar eso. No solo por conseguir calidad de vida, que se habla mucho, calidad el ambiente, eh, reducción de la contaminación, del ruido, sino sobre todo por ganar ese, ese placer de, de vivir la calle. ¿no? Entonces por eso estas actuaciones que tienen que ver pues, con estos paseos y con... Este, visibilizar la, la, la riqueza que pueden tener esos espacios que tiene Granada que simplemente gran parte de esos proyectos además de facilitar que los barrios tengan otras ciudades del mundo se puede se... usar eso, esos lugares, esos eso espacios cotidianos también eh, acercar y, y dar eh, conciencia a la gente de que esos espacios eh, están muy son muy cercanos y son tiene un potencial enorme para, para recuperar esa, esa vida social que se ha, ha deteriorando. Entonces se propuso hace, hace un par de años este evento de la calle Estruida, pues, por contextualizarlo en no otras ciudades de Europa y del mundo, se, se están llevando a cabo este, esta cosa que le llaman como urbanismo táctico, que sería esta cosa como de experimento, eh, que tiene una, una condición efímera de un uso temporal, de un día, de una semana, pero que ayuda a que la gente eh, vuelva un poco a saborear eh, cómo esos espacios, estas calles, pues pueden volver a ser Europa y, y, y no tanto espacios para invertir. ¿no? Todo como una excusa o un pretexto para volver a encontrarse con el vecino, cosa que cada vez es más difícil, ¿no? Porque precisamente hemos habido esa desposesión de, de esos espacios de, encuentro, entonces creo que Granada como tanta otra ciudad, debe seguir trabajando y luchando por dar otra vez, construir esos espacios ¿no? espacios para vivir eh, y no tanto espacios para invertir ¿no? y En este, esta onda un poco, quiero un poco subrayar esta cosa que cuando hablamos del turismo del, o, de, o de ciudad pues tenemos que intentar un poco eh, volver a, a por lo menos ser conscientes de, de cuáles son los valores que realmente tiene sentido mantener y, y obviamente no ver el turismo como algo, algo negativo sino que algo que debe de ser observado, debe ser bien organizado, bien integrado, igual que la, las migraciones, la ciudad está en continuo cambio y creo que nuestro deber es saber aprovechar todos esos valores que llegan pero también saber eh, contener eh, aquellas cosas que, que realmente deterioran las cosas positivas de, de estos en los que vivimos. Entonces, eh, con esta sesión de presentación, lo que acaba, un poco de son imágenes de, que podéis consultar si queréis de la asociación, y ya creo que acabo. Entonces, eh, hemos acabado esta primera ronda de presentaciones, que los invitados de la mesa, si hay un poco dispuestos, por lo, lo, que, lo que a continuación un poco había previsto, y lo que porque creo que el, los retos a los que nos enfrentamos desde las asociaciones, desde las instituciones, desde la universidad, desde las asociaciones de vecinos, está precisamente es ser capaces de, de imaginar esa, ese futuro, que es un futuro que podemos intuir y, y creo que Incluso podemos empezar a, a, a visibilizar a través de mapas, de datos, de tendencias y sobre todo para, para ser precavidos. Este es un mismo precavido que, que las ve venir ¿no? y sobre todo toma medidas para, para que no se produzcan mal en la Entonces, pues, la pregunta que lanzo que es muy sencilla, simplemente... Eh, de una manera breve ahora es que, pues que nos digáis los invitados, pues qué propuestas que hay de futuro eh, sería necesaria para tratar en los barrios de la ciudad de Granada en este pues. pues, caso. por si queréis, por eso. Sí, eh, como hemos comentado, nosotros actualmente estamos participando, trabajando y programando con los institutos en Borral. Y principalmente estamos aquí en el barrio Ralejo trabajando sobre la movida Y me bueno, es un poco de campaña, en el sentido de que, como podéis observar, en el barrio Ralejo pasa una cantidad de enormes en y que eso es, pues, imposibilita la, eh, caminar seguro. De hecho, de hacer como 40 centímetros. Y bueno, o sea, lo que acaba de contar David es totalmente ¿no? lo que es nuestro objetivo: ¿no? que la calle sea, de verdad, una calle de encuentro, un espacio de encuentro en el que los niños, las niñas, las personas mayores puedan caminar de forma segura. Y para ello, en otro diagrama está señalizado que queremos el próximo gran evento eh, próximo, sería, bueno, en primavera, y queríamos hacer algo tipo la, la historia. De hecho, ese proyecto en conjunto lo presentamos en ayuntamiento pero bueno, esa es la historia que mejor nos trata. Pero, <risa> Eh, pero eso, vamos a hacer una. Eh, queremos catalizar durante una serie de horas, durante un día en la calle para dar conciencia de la importancia de la calle ¿no? y todas las actividades que se pueden generar contando obviamente con todas las asociaciones del barrio y con todo el mundo que quiera participar. Entonces, eso es lo. Si no sé si quieres, mi compañera, ¿no? bueno, Es importante que una vez conseguido el contacto con los vecinos y teniendo en cuenta que nosotros teníamos unas inquietudes, pero ellos también tienen unas problemáticas, que no son solo la movilidad, que tienen muchos problemas de contaminación, problemas de ruido, y que si nosotros por la, estamos como asesores y ellos. Si nos inquietudes, y mismo en un grupo, conseguimos el contacto con la administración, los cambios van a ser siempre mucho más positivos, están consensuados, ¿no? Son los propios actores los que están pidiendo y van a ser los primeros en probar y por ensayo error todos esos cambios, esos proyectos que se lleven a cabo siempre serán fructíferos no andaremos haciendo cambios desde, desde arriba que al fin y al cabo puedan llegar a posibles eh, equivocaciones o complicaciones o disgustos por, por alguna de las partes ¿no? creo que la participación es muy importante y que la ciudadanía si se, si se implica no hay que tomar el pelo sino ir consiguiendo ¿no? poco a poco que que la unión de todos se si lleve a cabo me da que objetivos para estudiar. Sí. Sí, intervalo. Bueno. Sí. Puedo lanzar alguna pregunta. Un poquito. En cuanto acabe los invitados de participar le pasamos la, la palabra a los. De gobierno Muchas gracias. Bueno. Nosotros creemos que todo pasa también por, en gran parte por un modelo de ciudad, ¿no? No pensar únicamente en los barrios de forma aislada, sino un modelo de ciudad distinto y en el cual no se expulse a las personas más desfavorecidas a ciertos barrios o, o que en los propios barrios, ¿no? Se, se forman a veces en un barrio como en el en que también ha habido mucha especulación, pues hay unas zonas bastante más desfavorecidas que otras, ¿no? Y eso, pues... ...lleva problemas de todo tipo, de vivienda, de convivencia, etcétera... ...pero también de falta de oportunidades, ¿no? ...porque al final también van generando centros vetos... ...de centros educativos vetos, falta de oportunidades a futuro, ¿no? ...entonces la cohesión social es imposible... ...con un modelo de ciudad que segrega en sí mismo, ¿no? eh, ...para nosotros es sí, fundamental la, la promoción del comercio local... ...la experiencia en el, en el Zaidín, además con la nueva construcción del Nevada pues también nos lleva a, bueno, nosotros consideramos que el comercio local es un elemento fundamental en la vida de los barrios y, y se desestructura terriblemente con, con, con la caída de, de, del comercio en, en los barrios. Eh, creemos que es importante también fomentar recursos para que los vecinos no tengan que moverse al centro para tener actividades culturales, para... Eh, para cualquier cosa ¿no? entonces eh, los recursos de juventud por ejemplo en toda la ciudad de Granada están muy escasos es necesario que, que, que existan esos recursos fomentar lo que ya hay tanto de las asociaciones mismas pero también de las administraciones y con esa idea pues, nosotros también hemos buscado eh, participar en las, en las fiestas de barrio e invitar al resto de la ciudad a acercarse a los barrios ¿no? entonces Hemos eh, hecho también varios paseos, tanto por Cacería de Montijo, eh, invitando por ejemplo a la Universidad de Pedagogía que está al lado, diciendo mira, conoce el barrio que tiene al lado, hacer tours donde los mismos vecinos lo llevan, o también tanto tour fotográfico como, como tour turístico por el barrio del Zadín, donde son vecinos y vecinas los que también van contando cómo se ha ido construyendo y cómo se han ido luchando por el barrio que se tiene actualmente.